Esta es Rocío. Ya sé que no tiene tan cara de Rocío, pero bueno, realmente eh, en este mundo ficticio que se ve aquí se la conoce más como Spirit Crusher. Rocío es fanática de los videojuegos, específicamente de WoW, uno de los videojuegos más famosos de los últimos 20 años. Prácticamente desde el inicio de su carrera como gamer, Rocío eligió a este como su personaje principal. Un orco, un personaje grande y amenazante. La elección de este personaje, en definitiva, tuvo un motivo. Y es posiblemente el mismo motivo por el cual Rocío eligió ya nunca más utilizar eh, su micrófono para comunicarse con, con desconocidos cuando jugaba. Solamente usa su micrófono para comunicarse con gente que conoce. El motivo es que cuando, cuando Rocío empezó a jugar, eh, cuando Rocío empezó a jugar, ella quería realmente jugar con una elfa. Una, un personaje que realmente se reconocía bastante más como femenino. Este personaje, combinado con el uso del micrófono donde la gente reconocía su voz, hacía que la gente inmediatamente la identificara como una mujer y la convertía en un blanco fácil de comentarios misóginos y sexistas. Gracias a su orco, Rocío puede jugar en paz. Esta es Maca. Maca decidió postular como presidenta del Centro de Estudiantes de su universidad el año pasado. Ella y su equipo de partido decidieron crear una página de Facebook. Les parecía una idea genial, poder compartir todas las propuestas de, de su partido. y Además, también, este sería un espacio donde otros compañeros iban a poder eh, comentar acerca de sus problemas y tal vez, inclusive, generar soluciones en conjunto. En principio, el espacio funcionó súper bien pero vinieron, vinieron rápidamente ciertos problemas. Maca sufrió una campaña de difamación, dirigida por un montón de perfiles anónimos, que llenaron su perfil de comentarios súper desagradables acerca de su cuerpo, de su sexualidad, y que también cuestionaban su capacidad de liderar por ser mujer. Luego de que terminó la campaña, ella decidió eliminar su página de Facebook, tratando de olvidar todo lo que había ocurrido. Tanto lo bueno como lo malo. Esta es Juli. Juli conoció a Sergio en un asado de amigos en común. Al toque, pegaron onda y se agregaron al Instagram. y Comenzaron a mensajear. Juli, al comienzo, estaba súper feliz. Inclusive, llegó a entablar una relación amorosa formal con Sergio. Pero la felicidad realmente no duró mucho tiempo, ya que Sergio empezó a mostrar un lado bastante más oscuro. Frases como, ¿por qué él te da el like? ¿Quién es esta persona que te está agregando al Facebook? ¿Dónde estás? ¡Mándame ahora ya tu ubicación! Y otras frases como, ¿por qué no me das tu contraseña? Si no tienes nada que esconder, me puedes dar sin problema. Se volvieron súper comunes en su relación. Ella intentó ponerle algún tipo de freno a, esto, a estas situaciones de control, pero cada vez que lo hacía, él respondía de manera súper agresiva. Finalmente, con mucho dolor, ella decidió terminar la relación. Julie finalmente tuvo que bloquear a Sergio de todas las redes sociales, porque el acoso no terminó. Pero él encontró un montón de maneras nuevas de seguir ejerciendo el control. Acoso a través de redes sociales, sistemas de mensajería, correos electrónicos, de manera constante y súper molesta. Julie llegó a sentirse extremadamente amenazada, tanto así que decidió llevar su caso a la Fiscalía con el apoyo de su familia. El caso aún no tiene ningún tipo de respuesta útil para ella. Juli, en sus momentos de más frustración, se pregunta si es que va a tener que llegar a, un, a una agresión física para que la gente le haga caso y pueda tener una solución a su situación. Estas historias son ficticias, pero en definitiva se basan en un montón de situaciones reales que viven miles de mujeres en el día a día, en Internet y en nuestro país. La violencia de género digital es todo, es todo caso de violencia que se da contra una persona por su situación de género y que se da a través de las tecnologías de comunicación e información, ya sea a través del teléfono celular, computadoras, redes sociales, sistemas de mensajería o correo electrónico. Este tipo de violencia tiene un enorme impacto en la manera en que las mujeres ocupamos Internet, un enorme impacto en cómo podemos aprovechar su potencialidad. Y también agrava la ya existente brecha de género que para el acceso a la tecnología que existe en nuestro país, en América Latina y en el mundo. Existen un montón de mitos alrededor de la violencia de género en línea. El primero, y capaz uno de los más comunes, es que la, mayoría de, la mayor parte de la violencia que se da en Internet son todos perfiles anónimos, los famosos, los famosos troles de Internet. Esto realmente no es tan cierto. De acuerdo a un estudio que realizamos desde TEDIC eh, entre el año pasado y este año, donde conversamos con mujeres del ámbito rural y urbano acerca de cómo realmente habitan Internet y cuáles son los desafíos que enfrentan, vimos que en la mayoría de los casos la violencia viene de los círculos más cercanos. Viene de personas que están en nuestro colegio, en nuestro trabajo y de, de nuestras parejas. Otro mito es que a este tipo de violencia no hay que darle mucha importancia, porque es solo virtual, y lo que es virtual se queda en línea. Y esto tampoco es real. Yo creo que todos acá podemos entender que usamos mucho Internet, y que Internet es una herramienta que realmente tiene un impacto muy grande en nuestra emocionalidad. Lo que pasa en Internet importa y nos importa. Otro mito muy grande, capaz el más grande de todos, es que este tipo de violencia es algo totalmente nuevo. Así como Internet es capaz de repente bastante reciente en nuestra historia, entonces si este tipo de violencia se da solamente en Internet, entonces también debe ser nuevo, capaz no sabemos qué hacer. Y la verdad es que este fenómeno no es totalmente nuevo. La violencia de género en línea es simplemente una nueva, una nueva representación una nueva máscara que utiliza la violencia estructural que sufrimos las, las mujeres y las personas de la diversidad sexual y de género en el día a día. Es la misma violencia que vivimos en las calles, en nuestros trabajos, en nuestros colegios y también es la misma violencia que sufrimos por parte del Estado, que no nos ayuda generando estrategias para, para responder a nuestras denuncias. La realidad es que Internet no es un espacio neutral eh, compuesto solamente por unos y ceros y tampoco está manejado por algún tipo de inteligencia artificial que hace que todo sea justo y perfecto. Internet somos nosotros. Es, una es un reflejo y es una extensión de nuestra sociedad. Es un espacio político. Internet tiene la potencialidad de traer todas las injusticias que existen en el mundo físico y llevarlas al mundo digital. Con esto, en definitiva, yo no quiero eh, satanizar Internet de ninguna manera. Yo creo que yo y todos mis compañeros de TEDIC creemos realmente muchísimo en el poder de cambio que representa Internet, el poder que tiene para mejorar nuestras realidades. Y en este caso, en este sentido, les quiero presentar un ejemplo de cómo Internet ayudó a una situación. El ejemplo más emblemático de cómo Internet eh, ayudó al caso de la violencia de género, específicamente en América Latina, es el de Ni Una Menos. Este es un movimiento que empezó en Argentina y que utilizó el poder de, repli de replicación de la red para llevar un mensaje de protesta que interpela a todas las mujeres de nuestra región. El mensaje acerca de la violencia de, la violencia de género. Gracias a este hashtag y a Internet, este este movimiento se expandió por todo el ciberespacio y llegó a más de 15 países en América Latina y en el mundo, incluido Paraguay. Hoy es víspera del 25N, el Día Internacional por la Eliminación de todo tipo de, Viol de violencia hacia la mujer. En este día, les quiero invitar a todos a que empecemos a utilizar el poder transformador de la red para cambiar nuestras realidades, para, para combatir a la violencia de género en línea. En primera instancia, Informate. Informate acerca de este tipo de violencia. Acerca de cómo se dan las diferentes redes sociales que utilizas y empezar a informar también a otros. El primer paso para poder resolver este problema o cualquier problema es poder nombrarlo. En segunda instancia, denuncia. Cuando ves, cuando ves este tipo de, de violencia en tu entorno, hacé las denuncias correspondientes. Y más importante aún, acompañá a tus compañeras en sus denuncias. Es demasiado importante que notemos que este problema lo tenemos que resolver en conjunto y que todos somos responsables. Y por último, exigí. Seguí exigiendo a las autoridades que ofrezcan las garantías, que ofrezcan respuesta a, la, a las denuncias que damos nosotras ante, esta, ante este tipo de violencia. Estos son algunos pasos que nos pueden ayudar a construir una sociedad mucho más libre y segura para todos y todas, tanto en el espacio en línea como afuera en el mundo físico. Gracias. Gracias. Yes.